Of the other great clubs from around the world, both saying everything's forgotten when it gets to this match for Vidal. Ah, I'm going And the ball rolls Grace inside it in all of Spain. Edge of heartbreaker, you referenced against the Pony Cross que agita para decirle a Vinicius que busca el espacio. Se va Vinicius, se queda solo golpe. no de ya mucho Barcelona Gerard Piqué. de todo espacio en el área. Encara Piqué, se va al suelo, aparece Cro se va rápidamente Mariano. Para Isco, devuelve el balón para el francés, la bajó del cielo, metió la... se mete en el área, le borda Casemiro, línea de fondo, la toca atrás, mal. al centro de Carvajal, la comentamos, balón al segundo palo, que invente más estorba con Sergio Ramos. Ahí está Karina, Karina jugando para Carvajal, Carvajal, Carvajal, no llega el... <risa> <risa> <risa> no me wanampe mi querido de